Bienvenidos de nuevo. Vamos a hablar de los tipos de signos de acuerdo con la intención comunicativa, que también se encuentra dentro del itinerario de la comunicación. <música> En primer lugar, vamos a recuperar el esquema que hayamos trabajado sobre el signo lingüístico. En primer lugar, pues atendiendo a su concepto, diremos que se trata de una unidad de la lengua. Igual que otros sistemas de signos tienen unidades, como pueden ser, por ejemplo, los números en las matemáticas, el signo lingüístico es la unidad de la lengua. ¿Cómo se percibe este signo lingüístico? Pues son los seres humanos los que tienen esta noción de lenguaje y perciben estos signos y lo hacen a través de los cinco sentidos, es decir, la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. ¿Qué representa este signo? Pues por un lado representa o bien realidades o informaciones, por lo cual nos sirve para comunicarnos con el lenguaje. Y está formado fundamentalmente por dos elementos. Por un lado tenemos el significante, que es el objeto material observable, es decir, la palabra, tanto escrita como su sonido, o el elemento que vemos, que oímos, etcétera. Y por otro lado tenemos el significado, que es la imagen mental o la representación que nosotros hacemos dentro de nuestra cabeza al escuchar, al ver, al oler, al sentir o al degustar el significante. Bien, pues si hablamos un poquito más en detalle de cada uno de ellos, podríamos decir, pues ...que el significante es la parte material del signo, es decir, la parte que percibimos por los sentidos. Y que el significado es, como ya hemos dicho antes, la imagen mental de ese signo y lo asociamos a el significante correspondiente. Si nos concentramos entonces en el signo lingüístico y lo clasificamos en función del sentido por el cual lo percibimos, podríamos distinguir entre... Signos visuales, entre signos auditivos o sonoros, entre signos olfativos. También podríamos encontrar los gustativos y por último los táctiles. Veamos ahora un ejemplo de cómo a varios significantes, ya sean palabras o otros elementos, les atribuimos un significado o imagen mental. Fijaos. Para el significante trompeta, es decir, para la palabra que vemos o oímos trompeta, tendremos un significado o imagen visual que será pues, aproximadamente esta, ¿no? Dentro de que cada uno puede tener una representación concreta en función de sus experiencias y su conocimiento. Otro ejemplo. Para el significante de una luz roja en un semáforo, pues el significado que se hace en nuestra mente es el de detener el vehículo. Sabemos que con la luz roja no se puede circular. Y no necesitamos un mensaje verbal, con la luz es suficiente, pero siempre que conozcamos el código de circulación. Otro ejemplo, para el significante rey, para la palabra rey, en función de, como ya hemos dicho, nuestros conocimientos previos, nuestro bagaje, pero también el contexto en el que hablamos, ...podremos tener diferentes representaciones mentales. Por ejemplo, el rey como el monarca, el que gobierna... ...pero también podríamos estar hablando de la pieza de ajedrez... ...o del naipe, por ejemplo. Una vez ya sabemos esto y ampliamos el concepto de signo... ...tanto a lingüístico como a no lingüístico... ...podemos establecer una clasificación en función de... ...la relación entre significado y significante. Y aquí distinguiríamos hasta tres posibles signos. En primer lugar, los indicios. Los indicios son aquellos que nos da como su propio nombre indica... ...una pista de algo que va a suceder. Suelen estar vinculados a funciones corporales involuntarias... ...como por ejemplo la fiebre o el temblor... ...que indica que tiene frío o miedo... ...o también a los fenómenos naturales, por ejemplo el arco iris que indica que llueve y hace sol... ...o una tormenta que viene precedida de unas nubes negras o de unos truenos... ...son indicios que tienen una relación causa-efecto de manera natural o involuntaria. Una segunda relación nos daría lugar a los iconos... ...los iconos tienen una relación de semejanza entre significante y significado... ...es decir, en esta señal vemos cómo podemos intuir sin necesidad de conocer el código de circulación cómo nos encontramos ante una señal que indica que hay un peatón y un paso de peatones, lo cual puede llevarnos a pensar, junto además, la señalización que pueda haber en la carretera de que se trata de un paso de peatones. Los iconos también los utilizamos para representar otras realidades, por ejemplo, los iconos que tenemos en las aplicaciones de mensajería. Por último, tenemos los símbolos, a los que les atribuimos un significado, que no lo tienen originalmente, con lo cual tenemos que conocer qué es lo que representan para entender lo mismo que nuestro emisor. Por ejemplo, los laureles que se otorgan al ganador de una competición, tenemos que saber que es un reconocimiento al primer puesto, si no, no sabemos por qué se le dan. De la misma manera, pues tenemos muchos símbolos, como el símbolo de la paloma de la paz como el símbolo que identifica los géneros masculino y femenino que si no los conocemos previamente es muy difícil que la comunicación sea exitosa. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias por tu atención.